Me no, hacen prepa todavía, pinche chaval. Wey? No mames, qué verga. Ese tiene el No, eres no. No, no, no. No, no, no. No, no, ¿Por qué no, me preguntas, wey? <risa> no. No, me No, No, ¡Se bebé cabrón! ¡A